Les rêves des sont comme le bon de Tell me you're a winner without telling me your name I'm the pieces, players, and the fans, baby, I'm the game I'm sending all of the lights, yeah I'm taking all of my time, yeah Baby, can you handle it, handle me Do it like that, kiss it like that Making it last fast Bring it right back, wear it like Muchachones, muchachones, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien. Bueno, tenía que volver a este sitio. Lo siento mucho. Juan Vintage aquí en Windows de Miami es mi sitio favorito. No hay nada que hacer. Tiene todo, lo tiene todo. Obvio, ya me estoy tomando lechito. Y los quiero invitar, yo hace tres o cuatro años no venía Ahí les voy a dejar los, el video, los videos viejos Y, y saben que hace rato también estuve aquí en Miami Y les voy a dar otro video por acá para que lo vayan a ver sobre, Y ya hemos hablado sobre muchísimos carros Y no había vuelto aquí Y esta es mi tienda favorita definitivamente No, es que haya viajado mucho ni nada, ni me ha faltado Pero la no la he visto y es como... Este es mi tienda no hay nada que hacer Tiene panadería, pues me conocen también, tengo una panadería en Colombia Amo el café, tiene café, guitarras, nada que decir el rock y obviamente tiene caros muchachos y ya llego aquí miren que os la banda David, es en español, pero puedo aclarar algo aquí delante de David. Es jodiendo, esto de dinámica es jodiendo. David era amigo, un parcero, y nosotros todo el tiempo estamos jodiendo la vida. y Es nuestra dinámica, no es de verdad. Y yo le voy a poner ahí que lo que él estaba diciendo, obviamente, dice cosas muy bellas de mí. <risa> dije que me encantó el shot de expreso que me dieron, está brutal brutal, brutal, es un café especial, es una marca especial, se la voy a dejar por aquí es cuando uno, o sabe cuando uno empieza a tomar café y café es cuando uno se empieza a dar cuenta que tiene un café especial, la banda se pidió un maquiaro y le va a poner azúcar hace unos videos atrás, el primer video que hicimos de, de esta nueva era estamos hablando del, del Mustang y, y, en su, y en su canal él también hizo al mismo tiempo el video y decía que Starbucks era un gran café y a mí no me disgusta Starbucks, pero pero pero es que esto sí es un gran café. Y él, como está acostumbrado a las cosas dulces, le está echando dulce a su maquiar. ¡Eres un monstruo! ¿A ¿Ustedes qué opinan? ¿Hay que ponerle azúcar al café o no? Déjenlo en los comentarios. Anda, tenemos una visión, vamos a tratar de trabajar con, con Warren Grace. ¿Qué tal? O sea, puede ser un. Ser? Ya, puede ser un face pero chévere ¿no? y lo que vamos a hacer ahorita es, es, es tratar de, de lograr esto ¿no? y más con el pelo de la banda así parce <risa> ese es un sitio que te deja sin palabras y lo mejor de todo es que es gratis ustedes pueden venir aquí pueden verlo con sus propios ojos obviamente no van a ver los mismos carros siempre están cambiando porque los compran y los venden pero la tienda está y guitarras hay por todas partes y el café está, así que si quieren venir se los recontra, recontra, recontra, recomiendo les quiero dar un update y es que ya hablamos con algunas de las personas aquí y nos dieron obviamente un contacto de, de una manager y vamos a ver a esta update hablando con alguien de la tienda también, nos vamos a poner en contacto con ellos obviamente, realmente nos encantan los carros, sé que a ustedes les gustan los carros y sé que ustedes van a querer ver más, más por dentro, en este momento no los podemos tocar, no los podemos eh, abrir, no lo vamos a hacer claramente por respeto, pero la idea es poder llegar a hacer eso, poder darles una experiencia a ustedes que están en este canal más más cercana y pues que puedan ver a través de los ojos de este lente lo que nosotros estamos viendo acá porque realmente es una locura esto es una mina de oro es una experiencia increíble y los carros son divinos divinos miren esto, díganme ustedes si no es una belleza y miren ese Corvette Stingray en la parte de acá atrás un Mercedes 560 L SL es un SL perdón Voltean y ¡pum! tiene este, este Ferrari Este es un 599 GTB 1 of 40 en el mundo de Alonso Edition Miren este transa, ¿no? es que Para donde ustedes vean, para donde ustedes vean, para donde ustedes vean Y voltean y otro SL Porsche aquí en la parte de atrás, miren, es que es bajito, este, este es una belleza, el de Alonso, la versión de Alonso, esta es una versión especial de ese Ferrari, Porsche 911 Turbo, es un 930, es un 930, ¿no es un 930? ¿930? No, güey, ¿cuánto es esto? Creo que alrededor 46.000, yeah, beautiful ass. <risa> wow. Ve la banda. Vamos a trabajar con Wall and Grace. Ah, siempre Wall and Grace. Wall Grace. Vamos a trabajar con Wall Grace. Obviamente. Sí, esperemos que sí crucen los dedos, les estaremos contando. Peace.